bienvenidos micopsitos a esta cápsula en la que vamos a hacer una mezcla para preparar piel sí, así como lo oyen piel para hacernos una herida y les voy a mostrar qué material voy a utilizar vamos a manejar lo que es grenetina glicerina maquillaje de acuerdo a tu tono de piel agua una cuchara y comenzamos. En una vasijita que tengo aquí como de vidrio, creo que estas se utilizan como para hacer flan, vamos a colocar la grenetina. Aquí el sobrecito yo ya anteriormente lo he utilizado y aproximadamente es una, una cucharada y media. Vamos a poner nuestra grenetina. Vamos a tomar una cucharada de agua. Vamos a poner. Y media. Aquí vamos a ir mezclando y haciendo la consistencia de nuestra venetina con el agua aquí mismo vamos a poner la glicerina va a ser igual una cucharada y media para que también dé humectación a esta mezcla perdón le ¿me hice mis ruidos vamos a girar aquí esta mezcla como ven, queda un poco dura. Vamos a ponerla 10 segundos en nuestro micro sin que hierva. Si hierve, vamos a tener que volver a empezar. Así que voy a ponerla en el microondas 10 segundos. Ya que pusimos nuestra mezcla en, en el microondas 10 segundos, ¿ven? Queda líquida. Vamos a revolver bien. Y en esta mezcla... Vamos a poner nuestro maquillaje. Vamos a seguir girando. ¿Sí ven el tono? Ya ustedes van considerando si va faltando un poco más de maquillaje. Pero nos tiene que quedar de esta manera. Esta mezcla vamos a dejar que enfríe. Puede ser en esta misma, en este mismo molde. O podemos tener, si tenemos eh, ese, ¿cómo se le llama? Eh, para hacer hielos. Para hacer cubitos de hielos podemos ponerlo ahí también y obviamente tenemos una forma más este, fácil de sacarlo, pero no es difícil. No es difícil al momento de que esté ya, ya frío, podemos sacarlo con facilidad de aquí. Y así es como queda nuestra mezcla. Y vamos a dejarla aquí enfriar, no es necesario meterlo en el refrigerador solito va a agarrar su consistencia. Y así, Makeupcitos, es como quedó. Ya yo traigo una ya que hice anteriormente, y como ven salió perfecto, esto se puede guardar y puede durarte unos cuantos meses en el refrigerador, pero si ven, tiene una buena consistencia. Y así es como queda. Pues miren, mis copsitos, cosa chadrede. Yo dejé que se secara un poquito más y lamentablemente no pude hacer las heridas ahí en mi brazo. Pero resultó que hicimos un prostético casero. Este podemos pegarlo con látex a no sé, al cuello, a nuestro rostro y con heridas ya hechas. Vean. Y puede funcionar también. Así que no lo vamos a tirar. Vamos a empezar con nuestra herida. Aquí. Yo ya puse la mezcla a que calentara un poquito. Nada más voy a dejar que se enfríe porque si estaba un poquito caliente. Tenemos que tener precaución al ponerla en nuestra piel. Pero esto ya está líquido de nuevo. Voy a tocarla. Voy a probarla en mi brazo. Voy a ir poniendo la mezcla poco a poco ya dependiendo de qué tan gruesa quieres esta herida vas a ir tú haciendo la forma tiene que ser una forma pues no tan perfecta irregular y vamos Antes de que se seque, vamos a ir formando donde queremos nuestros surcos de herida. ¿Sí ven? Aquí esto da el efecto de la carne levantada. Vean. Y tenemos preparada la herida. Aquí, ya que esté más seca nuestra mezcla, con una sombra negra o con pintura como la que tengo yo, vamos a ir maquillando nuestra herida. Vamos a poner color negro dentro. Por dentro de cada herida. Todo el contorno. Vamos a ir maquillando. Cada uno. Con sombra roja. Vamos a ir poniendo un poco por la piel. Para dar ese efecto de lastimado vamos a ir maquillando poco a poco y también con esta sombra roja vamos a ir poniendo por dentro de nuestras heridas marcadas También con una sombra azul. Voy a poner un poquito aquí para que dé como efecto de moretón. Esta sangre que, que vamos a aplicar fue la que realizamos con gel y colorante artificial rojo y un poco de negro vamos a ir aplicando por dentro de las heridas para dar ese efecto obviamente de recién lesionado y con una esponjita vamos a ir tomando para ir Presionando más la piel. Y con la sangre que tenemos aquí hecha con miel, vamos a utilizar algo más para que se derrame. Vean cómo se va derramando la sangre donde estamos lesionados. Y así es como queda nuestra herida recién hecha.